Buenos días, eh, hace unos 10.600 años eh, un príncipe que luego se convirtió en el Buda eh, quedó completamente abrumado por el sufrimiento que observó en su alrededor y por su Crecimiento en un palacio real y por el manejo de su crianza de, de, por parte de su papá eh, no había estado acostumbrado. El sufrimiento, el dolor, la violencia de la vida no fue algo para él normali normalizado. ¿No? y por esto los encuentros que tuvo le impactó demasiado y decidió salir, salir del palacio, salir de este lugar y ir, e ir en búsqueda de descubrir cuáles son las causas, qué es que hace que esto así sea, ¿No? sobre todo porque comprendió que él también estaba implicado en el sufrimiento las formas de sufrimiento que veía en su alrededor, alrededor, aunque en aquel momento no estaba padeciendo estos sufrimientos, supo que iba a sufrirlos en algún momento, inevitablemente, eventualmente. Y salió y se, se puso a estudiar. Dedicó su vida, su energía, su inteligencia, su fuerza vital a un estudio, una investigación de las causas de ese sufrimiento y lo que finalmente descubrió es que las causas de sufrimiento de todo, toda, en todas las formas que vemos en nuestro alrededor no son ajenos a nosotros. La violencia que vemos en la calle no es algo que no tenga conexión con lo que tengamos adentro ¿no? los impulsos agresivos que tenemos internamente se ven reflejados tienen una forma más burda eh, de violencia en la calle pero no están desvinculados no, es, no, no están completamente ajenos el uno al otro y el Buda eh, al ver eh, las maneras en las que él estaba implicado en generar causas de sufrimiento, se puso a trabajarlas, trabajarlas, trabajarlas, hasta finalmente liberarse de cualquier impulso de agresión, cualquier impulso de agresión, que incluye el deseo de poseer, que fácilmente genera violencia. Y cuando llegó a este punto de haberse liberado eh, no quedó ahí meditando en su ámbito interno profundamente pacífico, porque supo que él estaba interconectado con todo. Y esto fue la esencia de su mensaje, que las fuentes de paz o violencia son internas y externas a la misma vez están interconectados y que nosotros al haber logrado cierta medida de paz nos quedamos con una responsabilidad de hacer lo que se puede para emanarlo y también del otro lado quizás más relevante para nosotros es de reconocer que cuando nosotros estamos intentando caminar un camino de paz en medio de la violencia, no podemos pensar lo que yo creo que a lo mejor el título de, la pra, pra, de esta plática, eh, un camino de paz en medio de la violencia, quizás nos da la idea de que nos vamos a apartar de la violencia. Y podernos asentar en un lugar muy bonito, muy tranquilo. ahí vamos a encaminarnos en un camino de paz. ¿no? O, que es poco realista, mientras ¿no? están secuestrando nuestras sobrinas y nuestras vecinas y están ¿no? secuestrando con otros, otros fines nuestros sobrinos y vecinos, vamos a estar ahí tranquilos. No va a pasar. Esto no va a pasar. Así no funciona la vida y el mundo. Aparte de esto, a veces podemos tener esta idea de que yo voy hacia la paz como algo futuro. Así que yo no puedo estar tan metida en toda la política, toda esta controversia que, es, que agita tanto y que está lleno de odio. Yo voy hacia otra cosa y pensar, pensar que nuestro camino nos va a llevar cada vez más lejos del entorno eh, violento. A veces así se piensa, ¿verdad? Con esta idea. Eh, mientras desafortunadamente la realidad es mucho más eh, caótico, eh, quizás caótico no es la palabra correcta, la realidad eh, es mucho más interconectada que nosotros eh, no tenemos el lujo de eh, quedarnos apatéticos, pensando que yo, yo aquí estoy bien, yo he construido eh, una vida eh, que me protege frente a esto, vivo en un fraccionamiento con muy buena seguridad, etc. Y que lo que pasa fuera como pobres, sí, sí, me da mucha pena y voy a hacer muchas plegarias para ellos, pero, pues, ¿qué yo puedo hacer? No, eh, no tenemos este lujo. ¿no? Las barreras que imaginamos entre nosotros y el mundo solo existen aquí. Son completamente porosas. ¿no? Y no importa cuántas paredes queremos construir, ¿no? eh, la realidad penetra y nuestra, lo que pasa dentro de nosotros también afecta al alrededor. El hecho de que haya eh, agrupaciones de personas queriendo expulsar la violencia o exportar la basura para tener limpio y bonito adentro, sí está afectando y está también este tipo de dinámica genera el resentimiento y es una otra condición para la violencia. Así que no hay un lugar donde estaremos exentos. Eh, pero si nosotros, nosotros como practicantes aquí más o menos serias del budismo, o así pensamos nosotras, eh, cuando estamos trabajando activamente eh, en, eh, en ser eh, personas que puedan aportar algo de paz, eh, de eh, estar eh, generando condiciones eh, para que se disminuya la violencia queriendo hacer esta aportación eh, por primero podemos saber que estamos, tenemos nuestros pies firmemente plantados en las enseñanzas del Buda, ¿no? en que se trata uno mismo de vivir un camino de no violencia, un camino de no dañar, un camino reconociendo que por los vínculos que tenemos nos estamos continuamente impactando mutuamente, ¿no? todos estamos ¿no? teniendo en, a través de las interacciones, tenemos algún efecto para otros, efectos económicos, efectos afectivos, efectos, muchos diferentes efectos y estos efectos pueden lastimar o pueden ayudar, ¿no? pueden dañar o pueden beneficiar. Y por lo tanto, no hay un lugar donde estamos fuera de estas dinámicas de aportar paz o violencia. Y cuando nosotros pensamos seriamente eh, como budistas, como eh, personas con un compromiso, con otro compromiso espiritual, con personas con, con una orientación secular humanista, que, que sentimos que quiero aportar a la paz. Quiero vivir una vida eh, realmente congruente con, con mis compromisos, con la no violencia. Entonces, ahí empieza eh, una tarea de estudiar o de comprender cuál es la violencia, cuáles son sus causas, cómo se reproduce cuando estoy observando violencia en la calle, ¿qué esto tiene que ver conmigo? Y esta es una pregunta clave, porque si queremos aportar, necesitamos poder ver cuál es la línea que me conecta a través de la cual yo puedo actuar en beneficio a otros. Porque esta línea que nos conecta con lo que sucede en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, esta línea nunca es unidireccional. No es nada más yo podré aportar paz. Nosotros también estamos siendo afectados. Y es poco probable que necesite mucha argumentación para ver que sí, claro. Vivir en un ámbito con mucha inseguridad Vivir en un lugar como mujer, de mucho feminicidio, como hombre, en un lugar donde la visión de la masculinidad te, te casi exige que seas una persona ruda, violenta, fuerte, etc., ¿No? como mujer o como hombre vivir en este ámbito nos impacta en un plano muy, muy personal. Y cuando nos ponemos a preguntar seriamente de dónde viene la violencia y a través de cuáles bases podría yo aportar algo para cambiar la violencia en mi alrededor o encontrar un modo de vivir con esta violencia donde sé que estoy haciendo lo que pueda y por lo tanto no nos sentimos tan invadidos. ¿Mm? Cuando nos damos esta tarea, una pregunta esencial es, ¿en qué sentido yo estoy ayudando en reproducir la violencia? ¿Hasta qué punto y en qué formas estoy siendo cómplice? ¿Mm? Y aquí, cuando estamos seriamente queriendo entender por qué si la humanidad tanto anhela paz, ¿Por qué hemos generado no, generación tras generación tras generación tantas condiciones de guerra y de, violen, de, de violencia? Y hay un juego de respuestas a esta pregunta que tenemos eh, del Buda, que es que la raíz de todas estas eh, formas de violencia finalmente mora dentro de nosotros, en forma de la agresión, de la aversión, que es una forma más leve de agresión, de la codicia, ¿no? o del deseo, la ansia de tener, ¿no? o en la ignorancia, ¿no? que incluye indiferencia o apatía. ¿no? Esta es una respuesta. Pero yo he observado que, que como comunidad espiritual y, y como comunidad budista, hay cierto peligro que tenemos. Y esto es pensar que entonces yo necesito apartarme y yo trabajar el mío. ¿No? Y esto será mi aportación. Si es una aportación. Pero pensar que podemos apartar ¿no? y estar funcionando en aislamiento o pensar que basta con que yo trabajé mi propia mente, no es suficiente. No es suficiente porque estos no son eh, las condiciones únicas que hacen que lo que tenemos dentro de nosotros reproduce en forma de guerra, de violencia doméstica, de todo lo que vemos en nuestro alrededor. Y aquí un elemento para quienes realmente quieren al fondo ser seres de paz y estar en un camino de paz, un concepto muy útil que nos permite crear puentes entre los impulsos internos y la violencia que vemos afuera, que de un lado sentimos que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? pero si realmente tuviera absolutamente nada que ver con nosotros, jamás nos impactaría, que no es el caso. Nos entran a la casa, ¿no? nos, nos asaltan de diferentes formas, no, no estamos exentos a... a ser sujetos de violencia y tampoco estamos exentos a ser fuentes de violencia hasta haber desarraigado por completo, que es un largo camino. ¿Mm? Mientras estamos encaminándonos hacia este punto de realmente poder ser perfectamente ecuánimes cuando escuchamos atrocidades, ecuánimes no indiferentes, ecuánimes con una mente despejada, clara que ve, qué voy a hacer, pero sin caer en, en pánico. ¿no? Hasta llegar a este punto, cuáles serían puentes, un, una, un concepto que yo creo que nos brinda mucho material para reflexionar y sobre todo para actuar es la idea de la violencia estructural. Luis, y es un, eh, esa, esa frase viene de un sociólogo eh, de Noruega en el siglo XX, no viene del Buda, eh, pero nos da una pauta eh, para eh, vincular diferentes enseñanzas del Buda. Y su, un modo en, en lo que este sociólogo expresó su idea era un hombre golpeando a su esposa esto es violencia directa. Millones de hombres prefiriendo que sus esposas se queden en la casa es violencia estructural. Un millón de hombres impidiendo a sus hijas a perseguir la misma educación que sus hijos, esta es violencia estructural. ¿No? Y no podemos decir que el uno no tenga nada que ver con el otro. Y esta idea de, de ver la violencia estructural nos abre muchas puertas donde podemos ver yo sí estoy siendo partícipe. Y yo puedo ir desmantelando estas estructuras de violencia en mi alrededor y en mi familia. ¿No? Al identificarlas, e ir retándolas, ¿no? eh, eh, bloqueándolas ¿no? y finalmente, sí, deshaciéndolas. ¿Y dónde encontramos un paralelo en las enseñanzas del Buda? El Buda eh, explora mucho el modo en lo que nuestro modo de ver, nuestras ideas, nuestras interpretaciones subyacen estructuras sociales y motivan conducta y fomentan ciertas emociones y ya que eh, mañana es el 25 de noviembre el día que estamos grabando esto el 24 eh, y ustedes que están en línea ya saben cuál día es eh, Mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y esto, nos, esto es un ejemplo eh, muy a la mano para ver de qué forma ideas que tenemos fomentan ciertas emociones, ¿no? contribuyen o producen estructuras sociales y los tres juntos ¿no? eh, generan una sociedad llena de violencia. Si queremos eh, mirar, eh, si miramos eh, el narco, ¿no? el narcotráfico, eh, podemos identificar cuáles serían las emociones. ¿no? Codicia, indiferencia, ¿no? poder hacer sufrir otros y indiferentes ¿no? y mucha agresión ¿Mm? vemos ahí de dónde vienen eh, las eh, eh, la fuente interna que produce estas dinámicas a través de estructuras sociales que hace que ciertas clases de, de personas no tienen acceso a fuentes de ingreso, Viven en una sociedad que, que descalifica a alguien que no tiene dinero y mucho, que no tiene su propio iPhone y tablet y todo. ¿No? Una, eh, una sociedad donde tú ser alguien depende de tener recursos y no los escasos que tus padres reciben al estar en la fábrica o en el campo o en la finca ¿No? todo esto empieza a generar condiciones después ¿no? la el, el falta de respeto que dirigimos a ciertas clases económicas la escasez de oportunidades de empleo y aquí una gran oportunidad de ganar mucho ya vamos que estas condiciones son un poquito menos, podemos ver que son menos ajenas a nosotros. ¿Cuáles comentarios nosotros hacemos? ¿Qué pensamos cuando miramos, eh, vemos a una persona, miramos su ropa, miramos su modo de moverse, miramos sus implementos y lo ubicamos en una clase baja y no le hacemos caso? ¿No? ¿Cuántas veces entras a un cuarto y rápidamente identificas con quién tienes que hablar? ¿Con quién vas a interactuar? ¿Me explico cómo sucede esto? ¿No? Si estás en la fila, en la caja y hay alguien detrás de ti hablando y la cajera, ¿con quién tú piensas que necesitas darle ¿no? una palabra respetuosa, un saludo o intercambiar unos comentarios, ¿no? ¿cuántas veces a lo largo del día estamos comunicando a las personas, eres menos porque tienes menos? Estamos siendo partícipes. ¿no? Si miramos al campo de la violencia contra la mujer, ¿no? ahí podemos ver cómo es que la todo, todo este fenómeno de, ¿no? de violación de las mujeres, ¿no? de, de mujeres estando violadas, acosadas sexualmente. Y no que no sucede a los hombres, ¿no? pero la mayoría, la gran, gran, gran mayoría de los casos son contra las mujeres y son de parte de hombres. Así que sí, hay un tema muy, muy obvio de género y recientemente, recientemente estaba uh, dictando un, una clase en uh, una universidad en, en Portland sobre la mujer en el budismo. Y um, como un experimento, uh, les invité a los, uh, los estudiantes de levantar sus manos eh, primero mujeres, luego hombres, para ver qué tal la diferencia en experiencia. Y eh, la invitación era eh, para las mujeres, primero levantar sus manos eh, si eh, en algún momento en la vida habían estado conscientes del peligro de estar violadas. ¿No? ¿Está claro? Todas, todas las mujeres levantamos la mano, todas. Y después bajamos las manos y les pedí Una mujer que no había levantado su mano Ahora háganse presente para que veamos Si había todo, todas Nadie levantó la mano Después con los hombres Ok, hombres eh, Si cualquier de ustedes en, en cualquier momento en tu vida Cualquier momento Has sentido eh, Que hubo el peligro de que estuvieras violado. Ninguno levanta su mano. Ninguno. ¿Ah? Y esta conciencia, esta, ¿sí? esta, este entendimiento que vives en peligro de estar acosado por hombres es una idea que afecta enormemente nuestra experiencia. Luego, segunda pregunta era eh, eh, eh, quién en algún momento ha ajustado su, su conducta por la conciencia de este tema de la violación. ¿No? Si no las mujeres primero, ¿qué mujer ha, ha ajustado su conducta en cualquier momento? Eh, por la conciencia de este tema de la violación. Y todas las mujeres levantamos la mano, todas. Y cuando llegamos a los hombres, ninguno. ¿No? Y esto es una cultura que hemos generado juntos, ¿no? y se llama la cultura de la violación. Es un modo en la que la presencia de este acto físico no, no solo físico, tiene otras dimensiones, pero de este acto de violencia ¿no? con el tema del género tiene un efecto de estructurar las experiencias, las relaciones y la sociedad. ¿no? Y esto sucede aunque muy obviamente no todos los hombres violan y no todas las mujeres estarán violadas en esta vida. No es necesario. ¿no? Solo la conciencia o el entendimiento que esto puede pasar tiene un impacto muy, muy profundo en todas y en todos. ¿no? Y, y sí, quiero enfatizar que tiene un impacto también en los hombres. ¿Qué otras ideas aportan? a generar este dilema de eh, la violencia contra la mujer. ¿No? Esto es, ¿qué hacemos porque vivimos con esta violencia? ¿De dónde puede surgir? ¿Mm? Y nosotras aquí eh, grabamos, eh, recién grabamos, un corto video que vamos a estar compartiendo mañana eh, que es nuestra aportación a, a este tema y eh, después de grabarlo eh, quedamos eh, yo creo muy muy movidas impactadas eh, al ver qué tan normal qué tan generalizada es el tema del acoso ¿no? que en, en tantos ejemplos hay cosas que, que sí, vivimos esto y casi, en mi caso, no, no, no me acordé, pero escuchando las experiencias de otras, ah, sí, claro, sí, esto me ha pasado muchas veces, ¿no? que, que, que pues sí tuvo un impacto en su momento, pero después como que... Se, se integra con tantas otras experiencias que uno tiene. Se junta hasta que pues ya ¿no? es como una experiencia generalizada que ni se nota. ¿no? ¿De dónde surge este fenómeno? ¿no? Y una cosa que yo creo que sí eh, vale la pena eh, explore, es, explorar es cuáles son las ideas que tenemos de lo que es ser un hombre. ¿Qué tanto la idea de la masculinidad que tenemos es una idea donde vemos como normal o natural que habrá agresividad y violencia? ¿No? Y yo creo que si estaría preguntando cuántas personas creen que las, los hombres tienen una agresividad natural... Yo creo que tanto las mujeres como los hombres levantarían las manos. Pero yo quiero invitarles a imaginar cómo sería la sociedad si cuando vemos impulsos agresivos en los niños, ¿no? en los niños pequeños, en vez de decir, ah, así son los niños, así son los hombres, ¿no? uh, o reírnos, ¿no? porque vemos en forma chica algo que luego vamos a ver muy grande. ¿no? Y yo siempre me recuerdo de un, un primo de mis sobrinos eh, que, que, fue un, eh, que, que tuvo o manifestó mucho más impulsos eh, agresivos que los demás primos. Y, los abuelos se rieron mucho de él y le invitó, hey, ¿no? como, dame uno aquí, jajaja, ja, ja. y se rieron como él vino y, y como animándole así, mira, ja, ja mira este. ¿No? Y en un, una navidad le dieron uno de estos para niños, para ¿no? que va a ser un gran boxer o algo así. ¿no? Y que esto fue un mensaje no solo para este niño, sino para los otros niños que no, no estaban expresando tanta agresión que así son los niños, tú eres un niño o una niña tú eres un niño pues así vas a ser ¿no? y no necesariamente hace que hizo que mis sobrinos eran más violentos, esto no estoy en condiciones de saber pero lo que sí sé es que no hemos como humanidad no hemos tomado el, la tarea de ver qué podemos hacer para no rendirnos frente a, a la expresión de impulsos agresivos en la mitad de la población. ¿no? Y honestamente, quién sabe si las mujeres, si nos hubieran dicho desde la niña que golpear es muy de las niñas, y, ¿no? y pues es natural y qué chistoso y vas a recibir mucha atención no de pintarte bonita sino de golpear y hacer mucha quién sabe cómo sería la humanidad en este momento ¿No? y sí la el hecho de que sí la este estos impulsos no se alaban no se no se eh, animan a su expresión en las niñas y qué afortunadas somos las mujeres que no nos dijeron que abres un canal para expresar esto porque es lo tuyo, ¿no? Mientras a los niños, sí. Y aquí tenemos un lugar, un área donde podemos empezar nosotros a detectar en nosotros e ir realmente haciendo cambios en la estru las estructuras, las ideas, la cultura que estamos fomentando. Y violencia cultural y violencia estructural, ambas son categorías interesantes a, ex a explorar. ¿Qué tanto estamos fomentando una cultura de la violencia entre los niños, en los niños? ¿No? Y esto no quiere decir que... Eh, los seres humanos no tenemos eh, dentro de nosotros ninguna agresión, ninguna aversión, ninguna, ninguna raíces eh, de estas eh, emociones destructivas. ¿no? Mientras no hemos llegado al punto de haber lo, las, trabajado, las raíces estarán aquí en nosotros. ¿no? Pero... ¿Cómo les damos abono? ¿Cómo les damos sol y cal calor y, y espacio para crecer? ¿No? ¿Cómo no, damos atención, visibilidad y, y sí, condiciones eh, donde no pensamos, esta es maleza, hay que hacer algo? Pensamos es natural. ¿Mm? Y además, además, y aquí yo creo que las mujeres eh, que las mujeres eh, heterosexuales que no son célibes eh, pueden preguntarse eh, cuáles son las cualidades que te atrae a un hombre que te atraen ¿No? si un hombre es muy fuerte es muy imponente es muy así ¿No? Eso es lo que valoras, ¿No? eso es lo que como, como colectivamente aún si tú no vas a hacer nada, eh, la sociedad así funciona que todos como damos más likes o las niñas ponen su foto en, en el cuarto o mm, apreciamos cierta visión de un hombre. ¿No? mientras hombres que no están expresando esa visión de la masculinidad ¿no? en segundo rango o tercer rango o objetos de burla o objetos de inquietud de la parte de los padres ah, le va a ser muy difícil en la vida ¿no? si sigue así hay que hacer que sea un poquito más duro, más rudo, ¿no? A veces sucede. Y esto, todo esto es otra, otro modo de contribuir a una cultura eh, ¿sí? de, de, de violencia contra la mujer. Y esto es, en vez de estar enfocándonos en qué hacer para que los niños y los adolescentes y los hombres, en vez de pensar que es natural y ni modo así van a ser, ayudarles en, de, en cultivar, tener recursos emocionales para lidiar con estas emociones. ¿Ah? Y es muy, para mí es siempre muy chistoso cuando la gente dice que las mujeres son más emocionales que los hombres, ¿verdad? ¿No? ¿Ah? y el enojo, la rabia esto no es una emoción es que son distintas las emociones permitidas o su expresión es permitido ¿Mm? y expresar una emoción ¿no? cuando esta es la estrategia eh, disponible y la única la expresas entonces no solo que se canaliza hacia afuera esta emoción, sino no está desarrollando otras opciones para transformar la energía de, de esa emoción, desmantelar su estructura y tener otros recursos para ser libre del control de esta emoción. Y nosotros básicamente abandonamos a los hombres a vivir con esta emoción relativamente descontrolada. ¿No? Y aún más pensamos que no son emocionales, somos nosotras las emocionales. Es muy chistoso, ¿no? <risa> Mientras, las emociones, y un, un, uno de mis maestros en eh, algún momento comentó que yo no creo que los hombres eh, tienen menos miedo que las mujeres, ni menos en todo es que para una mujer tenerlo y expresarlo no es tan grave. ¿No? De hecho, ser un poquito tímida no es tan malo para una mujer, ¿verdad? Es como si eres una más femenina. ¿No? Y esto todo es un modo de decir que nosotros tenemos mucho, muchos, muchos, Momentos en que podemos estar haciendo intervenciones continuas que contribuyen a la paz y van en contra de la violencia. Pero aquí no en contra de la violencia cuando el tren ya está eh, yendo a 100 kilómetros por hora. ¿Mm? Sino estar eh, cuando, cuando está recién arrancando y no tiene en mucha velocidad, una fuerza opuesta mucho menor lo puede detener. ¿no? Y aquí no me refiero solo a in intervenir con los niños, ¿no? sino inter intervenir a un nivel donde francamente nos es más a la mano, nos es más fácil trabajar, que son en el nivel de las ideas y las imágenes. Imágenes que producimos. Ideas que reproducimos, ¿no? que compartimos, que forman parte de la cultura. Y podemos empezar a generar en nuestro alrededor una cultura de la paz, una cultura de la no violencia, donde justamente estamos cuestionando estas ideas. Estamos viendo en nosotros dónde se arraigan. ¿No? Y yo ahora les voy a confesar algo que me dio un horror realmente tremendo recientemente no por la razón que parezca eh, cuando íbamos en carretera eh, eh, Venerable Dapel y yo recientemente hicimos esta gran búsqueda de, de una casa la que nos trajo aquí eh, y, y íbamos en carretera y fue una situación muy impactante. Eh, yo vi eh, que unos coches frente a mí, un coche de repente perdió control, cruzó la parte interna que era de pasto. ¿Cómo se llama el camellón? No sabemos. Es la parte en. Car hay dos, como dos carriles aquí, pasto, y dos carriles que van en la dirección opuesta ya tiene la imagen. Un coche pierdo control, pasó por la pista, yo lo vi y terminó eh, con eh, con su eh, la parte eh, enfrente del coche eh, al otro lado de la pista opuesta al otro lado. Con los coches aquí pasando. No, así, fue muy momentario, ¿no? Y instantáneamente me detuve y unos, ¿cuántas eran? Seis, cinco, seis otros coches se detuvieron, ¿no? Yo estuve como tres coches atrás, ¿no? Y sí íbamos con ritmo. En, cu en cuanto yo me detuve, ya había pasado el lugar donde pasó el accidente. Y en este momento, ya las, los coches de antes... Se habían detenido, varias personas brincaron de sus coches, fueron corriendo hacia el coche. Fue algo realmente muy impactante, ¿no? De, en, en, así en segundos, se habían eh, dos o tres personas fueron y estaban al lado del coche, lo cual es muy peligroso porque hay peligro de explotar, pero no pensaban en esto. Fueron corriendo. Una mujer poniéndose también en peligro, ¿no? Fue lo más indicado pero estaba ahí intentando como hacer que los otros coches en este carril no se acercaran ella es como haciendo así los coches como ya poniéndose así y la gente ahí rodeando el coche y cuando vi esto yo nada más me puse a llamar a la policía a la ambulancia ¿no? Y yo ahí llamando y explico la situación y dice, ah, sí, ya van entrando otras llamadas. Así que toda una moviliza movilización de personas. ¿no? Después, esta no era la parte que, bueno, sí, sí fue impresionante, pero después uno de los hombres que había estado acompañando al coche eh, regresó a su coche ¿no? y estaba, llegó al punto en que nos estábamos preguntando, da y yo, nos vamos, nada más estamos, en este momento no estamos sirviendo ninguna función, hay varias personas atendiendo el asunto y ya hicimos la llamada y quis nada más estamos generando más problemas en crear un bloqueo de tráfico, aunque nos habíamos rodeado, puesto a la rueda. Y viene un, un hombre regresando a su coche, que era en nuestro lado, y eh, abrí la ventana y le pregunté como si hay algo más que se puede hacer, y él comentó que, no, dijo que este, este señor realmente es afortunado, es, es consciente, es confundido, eh, y, pero sí, sí está bien, ¿no? y que, pues, ya ahora toca esperar la ambulancia, yo creo que ya, ¿no? Y en ese momento yo me di cuenta que, ¡ah, era un hombre! Me di cuenta que yo había estado pensando que era una mujer. ¿No? Y no supe que fue por este instante que yo vi cruzar el coche, que mi cerebro cató un detalle y hubo algo que pareció una mujer. O si dentro de mí hubo alguna idea de que alguien tan descontrolada o, o, o, o alguien que expresa, al, no sé exactamente qué fue. Pero yo estaba proyectando o haciendo esta... y se le dije a DAPL y ella fue horrorizada. ¿Cómo? ¡Ay, qué horror! ¿Cómo puede, podría saber? Hecho esta premisa, no sé, pero me caché con pensando que, que, que era una mujer. O quizás que, no, no, no ni voy a decir la, la interpretación peor porque no estoy de acuerdo. Pero tenemos eh, estas ideas que están dando vueltas en nuestra conciencia. Y detectarlas, y sí, sentirnos horrorizadas y, y, y, y, y visibilizarlo y ya, apartarlo ir como soltando y definitivamente no estarlas reproduciendo. ¿no? Y si queremos realmente ponernos a trabajar al fondo con el tema de la violencia eh, contra la mujer, en este nivel de las ideas que tenemos de lo que es una mujer o que debe de ser, ¿no? lo que es, eh, la masculinidad, un verdadero hombre, una verdadera mujer, ¿no? Todas las ideas, las identidades que tenemos de estos dos géneros. Eh, pero también las imágenes. Cómo nosotros eh, vemos la diferencia entre los dos. Qué tanto la mujer es un objeto, ¿no? Cuya, cuya función es de atraer, ¿no? cuya naturaleza es pasiva, ¿no? porque esto de embellecerte para atraer, esta es una, un, una forma de poder bas relativamente pasivo, ¿verdad? Mientras los hombres son los activos, los hombres actúan. ¿Ven cómo esta, estas ideas, estas imágenes, Suyace la violencia contra la mujer. La mujer es presa y los hombres son depredadores. Así hemos construido la relación entre los dos. ¿no? Y yo creo que cuando vamos realmente analizando, aplicando nuestra inteligencia para ver un fenómeno en su totalidad, siempre vamos a encontrar en nuestra conducta, en nuestra conciencia, en nuestra habla, en nuestra cultura, vamos a encontrar modos en los que estamos participando en el fenómeno. Y en, en el budismo, eh, a veces se habla del karma colectivo. ¿no? Y esto es otro modo de decir que cuando colectivamente hemos generado algo, todos estamos sujetos a ello. ¿no? que el, un, cuando muchas, muchas, muchas veces dentro de una comunidad se repite cierto tipo de acción, todos están sujetos a sus consecuencias. ¿No? Y esto definitivamente es el caso eh, con la violencia eh, que vemos contra la mujer. Empieza en la casa. Y antes de entrar a la casa, empieza en el corazón y en las ideas e imágenes que nosotros tenemos así que como una, eh, una tarea yo creo que eh, esta, eh, esta semana sería una excelente semana de ver en qué sentido y en qué momentos en tu día a día puedes identificar violencia estructural y aquí ¿Cómo puedes identificar y podemos enfocarnos en la relación entre mujeres y hombres? ¿En qué momentos tú escuchas algo que fomenta una visión agresiva de la masculinidad? ¿No? Que en vez de decir qué lamentable que hubo esta violencia, hay actitudes de, ah, pues sí, ¿no? Ay, así todos son, los, ¿no? los hombres todos son violentos. Esto es una forma de violencia, esta idea. Y es abandonar a todos ellos, a su violencia. ¿no? Y no ver la violencia latente que nosotras como mujeres tenemos. ¿no? De ver a través de cuáles ideas, a través de cuáles imágenes, a través de cuáles frases. Tú puedes identificar que tú estás siendo partícipe. O verlo en tu alrededor ir sensibilizándonos a su presencia, parte una de la tarea. Parte dos, intentar contrarrestarlo. ¿Sí? Y sobre todo, en todo lo que estamos haciendo, ir soltando la idea de que aquellos son los que generan los problemas, mientras nosotras, nosotros, estamos completamente pacíficos, ¿no? Esta negación eh, de la cultura compartida que tenemos es un gran obstáculo. Y yo creo que como tarea final, bueno, no tarea, esto no es tarea, es una invitación. Les invito eh, no solo a mirar el video que vamos a estar compartiendo eh, sobre eh, este tema, es un video corto de nueve minutos creo, eh, pero déjanos sus comentarios, los vamos a leer. Queremos saber cuál ha sido el impacto. Eh, sabemos que para nosotras cómo fue y quisiéramos saber cómo fue para ustedes. Y en la semana que viene aquí tendremos un maestro invitado y a las dos semanas nos volvemos a ver aquí con una plática sobre cómo eh, pedir perdón o cómo pedir una disculpa exitosamente lo cual yo creo que para la eh, esta eh, la época de las fiestas familiares yo creo que quizás es una habilidad que nos conviene tener eh, bien adiestrados adiestradas adiestrada. bueno entonces espero que sea una semana fructífera y nos vemos pronto, mañana en el otro video, <risa> gracias.